Ay. Ay. A ella le gusta veganear todo todos los weekend y zarambiar ella es consciente pero es vegetariana. Su pana a ofrece freses y están también lechita de soya pero los lácteos siempre andan en su sándwich. A ella le gusta vegana todo todos los weekends y de ella es consciente pero es vegetariana. Su pana a ofrece freses están también lechita de soya pero los lácteos siempre andan en su sándwich. Le gusta lo Kit Cat que sean fancy, los macarrones la ponen romantic, le gusta el queso en exceso y en su proceso me pide un beso. Sí, pero yo no como trazas, así que no le doy pesos. Go pegan.